Sick from the sun Burning hotter to, hotter to, how to Estamos celebrando la ocasión de una carrera de posgrado a nivel de doctorado en la UNER que es una de las dos primeras carreras que se crearon en el 2007 y que tiene muy, muy buenos resultados porque por un lado tenemos ya 40 tesis aprobadas lo que es realmente un número muy significativo es una carrera que vino a como ocupar un área de vacancia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 Creemos que tenemos que seguir adelante, que estos 10 años nos demuestran que el proyecto es valioso para la universidad, para la sociedad, por lo tanto, bueno, como balance podemos decir que estamos contentos. La idea es seguir apostando por este, este doctorado y por la formación de nuestros docentes, que me parece que es un paso que en ese sentido estamos dando. Runge in the river cause I cleanse myself Spill like King from my depend wheel. Music, make my nerves stand still There's no